Buenas tardes a todos, bienvenidos a Eden Emocional nuevamente. Eh, con Delín, ¿con quién estamos? ¿En, en una comunicación telefónica? Bueno, hoy eh, un placer tener a Sandra Cirones, ella es la presidenta de una ONG, que solamente de decir el nombre me emociona, porque se llama Llegaremos a Tiempo. Buenísimo. Hola Sandra, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Daniel, <risa> buenas tardes, Delia. Hola, Sandra. Un Gracias por estar. esta comunicación con ustedes. Buenísimo. Gracias Sand a vos. <risa> Sandra, a ver, empiezo yo, quiero preguntarte un poquito a qué es eh, que se refiere eh, el trabajo que ustedes están haciendo como dadores, que sería donando el tiempo por el otro, a pesar de no ser correspondido, que es lo que decimos nosotros que sería amando, ¿sí? Amando. Contanos un poquito. Bueno, precisamente llegaremos a tiempo, es un acto de amor, es una Bien. asociación civil que nació en el año 2016 eh, con sí. la inquietud, con la misión de atender todas las problemáticas que puedan tener en el camino las, los pacientes oncológicos. Ajá. Esto quiere decir desde, desde el diagnóstico sí. hasta el final de la vida. Bien. Eh, es muy amplio es muy o de la diverso recuperación. y por supuesto <risa> por supuesto muy importante por supuesto nosotros este precisamente nos llamamos llegaremos a tiempo sí. porque la, la misión fundamental es este, la detección temprana es llegar a tiempo con ese diagnóstico en, en los estadios iniciales que son los que te dan el mayor porcentaje de curación Sí. Este, estamos hablando de, de entre un 85 y 95% de posibilidades de curación eh, Detectando el cáncer en estadios iniciales Bien. Lamentablemente este, en nuestra ciudad en, eh, y, y en gran parte de la costa atlántica este, la, la detección del cáncer no, no se da en los estadios iniciales este, Por diversos motivos y por diversas circunstancias ¿Qué sería? A Perdóname, sí. ¿no? Que te pregunte. Sí. Eh, la, la... O sea, suponete la, la tardida eh, detección. O sea que a veces se manifiesta sin quizás haya un claro, síntoma, el, ¿no? Exactamente. El cáncer es una enfermedad silenciosa sí. en muchos tipos de, de, de cáncer. Eh, particularmente en, en el cáncer que yo atravesé, este que es el cáncer de mama sí. A veces tenemos síntomas este que a los cuales no le prestamos la debida atención okay, ahí está. Eh, No nos hacemos los controles anuales Que en realidad en todo tipo de cáncer Haciéndote un control anual a partir de determinada edad Son detectables sí. Por más de que sean silenciosos no Quien concurre mm. al, al médico a hacerse su chequeo anual Si hay un cáncer este aparece entonces, de ahí estamos hablando de un, de un diagnóstico temprano. Sí. Eh, a veces esa tardanza se debe a la falta de información, a la falta de tiempo, a la falta de recursos económicos, al, al, al hecho de no tener este, al alcance de la mano este, los lugares eh, para hacernos este, los diagnósticos, lo, los este, estudios de alta complejidad, este, también es cierto que determinadas funciones no se pueden realizar en, en estas ciudades, sobre todo los que son bajo imagen tomográfica. Sabemos que eh, cuando el paciente no tiene o este cobertura social, la demora que hay en, en, en, los, en, en los turnos, las demoras que hay en, en, en obtener el resultado claro. de una biopsia, una cirugía, o sea, hay un montón desde que comienzan los síntomas hasta que llegamos al diagnóstico, hay un camino por recorrer. Claro. Y el nuestro se hace más largo que el que vive en Buenos Aires, lamentablemente. Sí, sí. Y Entonces, eh, nuestra eh, ahí misión, sería la misión es de ustedes acortar ustedes los también. tiempos. Claro. Sí, exactamente. Sí, y también la contención, ¿no? porque la contención en, estos, en, estos, eh, en estas situaciones que tienen que atravesar es... Eh, fundamental no es cierto sí sí sí sí obviamente cualquier nadie está preparado para para que llegar al consultorio y que le digan que tiene cáncer no. este nadie está preparado para eso todos todos los lo, sufrimos un shock inicial eh, que está bueno tener a alguien este que, que, que lo pueda contener y, tobre, y sobre todas las cosas tener a alguien que ya pasó por esa situación y que, que te oriente, tiene una ¿no? Empatía Porque... particular. Claro, una empatía y que, por, por haber vivido. Y que, y que por ahí es un sobreviviente como soy yo, este, que, que, que ya estoy libre de la enfermedad y que esto fue hace más de 10 años atrás y, y que puede dar testimonio de que, aún con todas las complicaciones en mi caso particular que tuve, estoy aquí hablando con ustedes y, y fundé una asociación para, para ayudar al otro. Eh, digo que nuestra nuestra tarea es muy diversa porque hay dentro de la provincia de Buenos Aires y a lo largo de toda la República Argentina otras asociaciones que se dedican a las mismas temáticas pero por ahí enfocados a tratar cáncer de próstata cáncer de pulmón, cáncer de mama nosotros somos muy abarcativos porque realmente vemos las necesidades que hay en, en nuestra zona de asistir a todos los pacientes en general. ¿Hablas de zona porque también están, por ejemplo, no sé, Madariaga, Pinamar o es nada más Exactam que Gessel? Exactamente. Nosotros estamos ah, recibiendo pedidos de ayuda sí. de, de algunos pacientes de Pinamar, de, de, de Madariaga, eh, algunos de Mar del Plata nos están llegando también. Sí. Y, y a veces, a través de toda esta magia de las redes y, y de todo lo que sucedió a partir de la pandemia, de, de, de esta cuestión de que todos nos comunicamos de una manera virtual con mayor facilidad porque hemos aprendido a tener que hacer uso de, de, de las redes para todo. Y, y también nos están llegando por ahí algunos casos de Buenos Aires. trabajamos Mira. Estamos en estos momentos a partir del dosmeir, desde el 2020, cuando comenzó la sí. pandemia, y todo lo que va del 2021, trabajando formando una red de organizaciones. Eh, además de pertenecer a esta red de organizaciones que nuclean 85 organizaciones de todo el país eh, pertenecemos también a una comisión dentro de ALAPA que es una, la Asociación Argentina de Pacientes de Enfermedades Poco Frecuentes sí. y, y también desde dentro de esa, de esa organización a veces surge algún tema de cáncer entonces nos lo trasladan a la comisión y la verdad es que la comisión la conformamos tres tres ONGs. Una se llama Sostén, que está en Buenos Aires, otra se llama Donde Quiero Estar, que está en Temperley, y nosotras aquí en la costa. Y a veces, bueno, la, la toma, la toma el que está, el que está con por ahí, este más a mano. O sea, que a veces me toca to tomar un caso de Buenos Aires también. Sandra, decime, ¿no estás sola? ¿Cuántos son ahí? Eh, nosotros tenemos una comisión directiva de ocho personas, sí. de las cuales hay dos o tres que somos las que trabajamos full time. Sí. Estamos las 24 horas del día con el teléfono abierto para, para quien lo necesite. Eh, alguien que maneja las redes, eh, alguien que se ocupa este, de, de, la, de los socios. Nosotros tenemos 169 socios que aportan 50 pesos por mes para sostener la estructura de la, de la ONG, sí. Que, que implica tener su personería jurídica al día, sus libros, su cuenta bancaria, los gastos de papelería, eh, bueno, esas cuestiones. Eh, y bueno, dentro de la, de la organización tenemos divididas esas tareas. Eh, por otro lado, contarles que es, estamos, gracias a Dios, accediendo a partir de este conocimiento que se está tomando de la ONG en, otro, en otros ámbitos, eh, estamos teniendo la dicha de poder gozar de algunas becas que nos ofrecen algunos laboratorios para poder capacitarnos. Eso este, nos da a nosotras una, la posibilidad de adquirir herramientas para poder sentarnos en mesas de trabajo con los entes gubernamentales y poder ver en qué podemos colaborar como representantes de pacientes para la mejora del sistema. Sobre todo la del sistema de lo que es la gestión, el acceso... A, a medicamentos oncológicos, a quienes no tienen obra social. Mm, está bien. O sea que es muy diverso el trabajo que hacemos y va muy a pulmón. Sí, muy abarcativo, hoy, muy grande. Sí, sí hoy, hoy hablábamos a la mañana, nos reunimos por Zoom eh, con una unión latinoamericana de organizaciones donde estábamos recibiendo una capacitación y, y yo me sentía tan chiquita porque había organizaciones que ya tienen su espacio físico, que tienen este, ayuda económica inclusive de, de empresas multinacionales, y, y nosotras acá estamos, trabajando en un hogar, con, poniendo nuestro teléfono, nuestro internet, juntando 50 pesitos para los gastos. Bueno, pero, pero viste no. que eso, eso eh, lo importante es, primero que ustedes van a ir de menos a más, y después lo importante... En realidad es eh, acompañarlos desde el, desde el lugar del sentir, ¿no es cierto? Porque en realidad las personas que están atravesando esos momentos, eso es lo que necesitan, que los acompañen desde ese lugar y orientándolos sí. porque están paralizados, se sienten paralizados, no saben qué hacer, no saben para dónde correr. Sí, gracias a Dios en este tiempo este, hemos logrado sumar este, profesionales, voluntarios a la organización, contamos Bien. con la psicóloga eh, la licenciada Alejandra Montes que es este pertenece al, al hospital municipal de Villajesel y que psicóloga dona... dijiste sí sí, psicóloga. sí sí sí yo psicóloga. la psicóloga y, y bueno ella está está trabajando con nosotros en cuando a ver cuando el paciente por ahí no le alcanza digamos con la contención que le podemos brindar de, de igual a igual y necesita una un, un soporte profesional, entonces ahí acudimos a ella, le pedimos un turno, este, generamos el puente para que esa contención continúe. Sí. También se sumó a, a nuestro equipo la, la licenciada en nutrición este, Laura Manrique este, para poder brindar orientación de la alimentación como como calidad de vida de manera preventiva y también qué que, que alimentos consumir en en pleno tratamiento oncológico. Eh, después también contamos con con las manos de tantas personas que por ahí se, no, no, no podría llegar a nombrar, porque son muchas. Sí, las damas Pero rosadas también, el... ¿no es cierto? Las, eh, ¿Cómo? Eh, las, que tienen también relación con las damas rosadas, ¿no? Trabajan en Exactamente. conjunto. Exactamente. Sí. Nosotros amadrinamos a, a las damas rosadas cuando, cuando comenzaron su labor en el hospital. Y, y por otro lado, este, te contamos con gente que nos da una mano con tareas o actividades muy específicas. Por ejemplo, en el invierno hacemos una una campaña de, de tejidos y, y, y tejemos gorritos, porque quien ha perdido el pelo en medio del invierno, mm. puedo dar fe que, que tu cabeza se convierta en un receptor del frío de una manera indescriptible. También Así en Gessel que, está eh, granito granito que hacen pelucas. No sé si. Sí, no, en realidad, este, granito, pelo granito, granito, granito, granito sin mal, no tengo entendido lo que hace es dar donación de pelo y, lo, lo, sí, lo, y lo, lo, lo, lo entregan para hacer las pelucas. Lo entregan a otras sí. a otras ciudades. No, no sé si no es 9 de julio. Sí. Ese, sí, sí, sí. en realidad no, De allá trabajan también, pero de, eh, acá también lo, lo distribuyen. Hay, hay un trabajo en red sí, impresionante, en red, claro. ¿eh? Sí, sí, sí, que hablando. ¿Mm? Sí, sí, porque son, realmente es muy necesario. Es muy necesario poder este, inclusive en esta semana también. Este, les cuento que hay capacitaciones para todo lo que es la estética oncológica. Bien. Hay una asociación nuevita de hace dos años que se, que se conformó de especialistas en todo lo que es la, la, la imagen. Sí, porque es la, la autoestima ¿no? de las personas. Exactamente, dice ver, sí. verte bien te hace sentir bien. Entonces, claro. para las mujeres, viste eh, enseñarles cómo maquillarse, eh, colocarse postañas postizas si sí. se te cayeron, porque a mí se me cayeron pestañas, cejas. Mm dibujarte tus cejas, colocarte una peluca, saber cómo utilizar un turbante, un pañuelo. Entonces, hay mil cosas que, que están buenas, que se, le, se les ofrezcan. Y, y nosotros también hemos tenido oportunidad de acompañar en el proceso de la reconstrucción, que esa es otra etapa importante para la mujer, después que tuvo cáncer de mama y que sufrió una mastectomía, poder volver a, a, a recuperarle un poco la imagen, ¿no? Y... Bueno, a veces hay obras sociales que que por ahí no cumplen con, con la ley, porque hay una ley que, que, que digamos... Sí, porque no es una cuestión de estética en realidad, no, no es, es una cuestión, cuestión de estética. reparación, ¿no es cierto? Exacto, por eso se llama reparadora. sí Pero bueno, a veces hay obras sociales que ponen ciertos obstáculos para el cumplimiento, mm. bueno, y ahí tenemos que ingresar también a a ver de qué manera presionar para el cumplimiento de la ley, y primero lo hacemos a través de la Superintendencia de Salud, a través de la Defensoría del Pueblo de Nación, con quien tenemos con contacto estrecho, y, y bueno, y tenemos asesoría legal a partir de, de un par de abogadas que también de manera voluntaria nos brindan ese servicio. Sí. Eh, así que acompañamos también en ese proceso. Lo menciono porque re, tengo tan presente un caso de Pinamarca, que tenía obra social y que y que no podía lograr que autorizaran su cirugía en Mar del Plata. Así que es muy amplia la tarea, sí. realmente muy amplia y es muy necesario no solamente la difusión de la tarea que realizamos, sino el, el, la invitación, ¿no?, a sí. sumarse a, a, a este voluntariado, también, claro. a sí. colaborar, porque sí. hay miles de maneras de colaborar. Mirad, sin ir más lejos, este para las mujeres que perdemos la mama y que nos tiene tienen que vaciar la axila este hay este que inclusive las chicas de eh, hay una asociación ahí en Pinamar que se llama Pinamar se lo toma pecho sí. y que nos pasó el dato en una de esas correcaminatas a las cuales asistimos en, en el verano y bueno nos pasaron el dato de un almohadón terapéutico con forma de corazón que se diseñó en Estados Unidos que tiene eh, medidas y formato específico para colocárselo debajo de la axila y, y de alguna manera disminuir el dolor y, y bueno, también en esa, en esa campaña de coser se suman costureras que donan su tiempo, que lo cosen de manera gratuita las personas que donan la tela o la guata para el relleno o sea que siempre hay algo en lo cual cualquiera pueda sumarse a colaborar sí. hay mil cosas para hacer yo, yo te quería preguntar esto, ¿no? Porque bueno, vos que atravesaste en esa, esa situación, vos tuviste un, un, un sentir en donde te hizo dar vuelta la cabeza y donde te pusiste en acción y decidiste ponerte a ayudar a otros, ¿no es cierto? Eh, y yo esto te, te lo pregunto desde porque seguramente hay gente que está escuchando, que o tiene algún amigo o está atravesando por una situación o, o tiene algún familiar. Y tal vez eh, eso hace que al escucharte se inspiren o para ayudar o para que lo puedan ayudar. Entonces, ¿cuál fue tu, lo, tu motor? ¿Qué es lo que dio mira, vuelta en vos? para? Mira, el motor el motor que dio vuelta en mí fue el que yo tuve tres veces. Uh -huh. O sea, yo empecé con un cáncer en una, por el año 2004, eh, hice todos los tratamientos, cirugía, todo lo que había que hacer. Volvió, tuve una recidiva, volví a batallar otra vez a tratamiento, otra vez a cirugía. Volvió. O sea, a mí tres veces pasé por la quimio, se me cayó el pelo, volvió a crecer. Pero en la tercera me dijeron que tenía cinco posibilidades de salir viva contra el 95, de que las cosas salieran mal. Yo tenía dos hijos pequeños. Entonces este primero me enojé mucho y después dije, no, no, no, no a mí no me pueden venir a hablar de un 5%, ¿de dónde sacan esos números? Son estadísticas, pero la vida y la muerte no son estadísticas. Hay un supremo, hay un dios, o como le quieran llamar, que es quien decide cuándo nos vamos y cuándo no, y por, por ese motivo yo no voy a tener en cuenta eh, esa estadística que ustedes me ponen sobre la mesa. Yo la voy a dar vuelta, si no, no me siento más en ese sillón. Me siento si voy si voy con el pensamiento de que tengo un 95 contra un 5. Claro. Pues Positiva. Y al, no. dar vuelta, y al dar vuelta a eso, cada quimioterapia sí. que yo fui a realizar, me subí a mi auto, mirando la vida desde la ventanilla, mirando a todo lo que pasaba alrededor, la gente que caminaba, la que venía, los chicos que jugaban, los ancianos. Y me preguntaba si yo por ahí ya llegaría el momento en que tenía que partir o no. Mientras iba en ese traslado, que yo vivía en ese momento en Lusuriaga y me trasladaba hasta Caballito, yo vivía en Buenos Aires, iba escuchando siempre llegaremos a tiempo, Rosana. Siempre. Roxana... Y ahí me dije, bueno, primero... No. Sandra San... Te dije, Roxana, dijiste Roxana y, y te quise interrumpir con... Eh, con el nombre Sandra, perdoname que te digo esto, ¿no? te, sí. te, ap te aporto a lo que estás diciendo. Desde la ADN emocional nosotros hablamos de, de muchos síntomas, ¿no? que nosotros no, no creemos en la enfermedad, pero sabemos que existen las enfermedades, pero sí. para nosotros serían síntomas provocados por emociones. ¿no? Exactamente. Entonces, no, de, no, no creemos, decimos en, en el programa, con respecto a la enfermedad, porque son decretos, ¿tá? por la cual... Eh, bueno, por ahí yo lo, sí. ahí lo di vuelta y lo decreto. No, entonces. está muy bien. Eh, está capaz bien, está, está, está, <risas> También cada uno lo, lo, lo, lo dice y lo interpreta, ¿no? Pero digo, con el ánimo de, de, de aportar información, sí. ¿no? Sería. Este, nosotros decimos, la medicina principalmente dice que el, el, el, una, una tercera parte es un placebo. Ellos asocian que es eh, según el estado de ánimo del paciente, lo que puede hacer la, una quimioterapia o la medicina, está a través de, de, de laboratorios. ¿sí? O uh -huh. sea que una, una parte es responsabilidad del sentir de la persona. ¿sí? Sí. Para ello. Lo que no toman en cuenta ¿no? en esto es el no sí que sería la parte más negativa, que sería de la, del, del sentir de ese estado de conciencia de las personas. Nosotros cuando interpretamos el sentir emocional, podemos modificar ese sentir no nocebo, ¿tá? que sería lo negativo, y convertir todo ese poder que tenés para encontrar un sentido en la vida, en este caso que tenías hijas, y esa fortaleza para decretar en tu interior consciente de que vos querías sanarte. ¿sí? Entonces pudiste construir que tu cuerpo biológicamente empiece a producir las células eh, suficiente como para poder generar la sanación, ¿no? lo que dicen, el milagro. Este y Bueno, y el milagro se produjo. Se y produjo, exactamente. Bueno. Pero ¿qué pasó cuando llegué acá a la costa? Oh. A la ahí costa, tenemos me, otro programa. ¿eh? Me di cuenta que todo, que todo lo que yo había pensado que, que, que era tan negativo, este, sí. que, que me estaba pasando allá en Buenos Aires, no era nada al lado de lo que por ahí otras personas tenían que transitar acá sí. este, para simplemente para, para un diagnóstico, para un estudio, para una cirugía específica, que acá estaban lejos de todo. Desamparados. Y eso es lo que sentía, sentí como que como que estaban desamparados, como que no saben para dónde agarrar, no saben qué camino tomar. Bueno. Y sin ir más lejos te cuento que hubo un caso que tenía que realizarse una cirugía de cuello y no hay especialistas en cuello en toda la costa. Hay, un, hay en Mar del Plata, pero los que están en Mar del Plata están tan colapsados de cantidad de pacientes y de cirugías Que había una enorme lista de espera Entonces tuvimos que ponernos a buscar un cirujano especialista en cuello en Buenos Aires, trasladar al paciente Bueno, en, en medio de todo eso es que dije, bueno, a ver He tenido la gracia, el milagro o el decreto de, de, de, de seguir adelante y de estar sana Ahora es momento de dar al otro, que por ahí tiene, se encuentra con estas dificultades que me encontré yo cuando empecé, y duplicadas y triplicadas por estar acá. Y tal vez vos tenías esa misión, ¿no? El para qué de, de todo lo que tuviste que atravesar, para después ponerte a ayudar y ponerte a disposición de los otros amando, ¿no? Sí, amándote. Una vez que lograste amarte, puedes darle al otro, ¿sí? Nosotros hablamos de esto siempre acá, en el programa. Si no te amas no puedes darle nada a nadie, o sea que cuando lograste amarte profundamente puedes amar al resto y poder transmitir esta esta noble eh, acción que están haciendo todos ustedes. Sabes que es así sí. Daniel, sabes sí. que una de las cosas que hablamos en nuestras reuniones de comisión directiva precisamente es eso, sí. que cada cosa que hacemos, que pensamos, que decimos, cada acción que tomamos tiene que ser un acto de amor, si no no sirve. Exacto no si no no llega sería a través de la necesidad escúchame Sandrín, <ríe> te digo Sandrín, con confianza este el tiempo vuela <ríe> no, no vamos a tener que marchar pero bueno, yo sé que con vos tarde. hablaríamos un montón de otros temas que acá Delia me dice podríamos sí. hablar con ella. tenemos de este cosas tema, pendientes este, para charlar Sandrín para hablar con pero vos ¿cómo o no un grupo puede ser en otra oportunidad claro sí, que. claro y que Por está el resto el, la, la otra parte la otra etapa de tu vida qué pasó después <ríe> y también con ánimo de sumar este, poder transmitir desde otro tipo de experiencia de eh, eh, que hay otra información que quizás eh, se puede utilizar como para poder eh, sumar a lo que están haciendo eh, y, y generar una atracción de estas nuevas formas de interpretar la vida y dejando de pretender, simplemente amando y que hacer que tu cuerpo biológicamente responda como tiene que responder, como para todas las personas sí. que sientan ese sí. síntoma, ¿no? Nosotros hablamos y, y, de y síntomas cuando, siempre acá. Cuando arrancamos, sí. cuando arrancamos hubo algo que dije que, que, que te causó cierta impresión. A ver, y, sí. y, es esa que te, es, y es esa que te dije que a veces tenemos que acompañar en la etapa final. Sí. Y sabes que, y sabes que es así también. No, porque seguramente, veces, yo sé que es así, pero nunca morimos. Por eso yo no, no, no apodero eso, sino no, que no, simplemente no, pero esa, esa es etapa, la transición. Esa etapa, esa etapa sí. que, es la, que es esa transición, sí. no es lo mismo No es lo mismo pasarla de cualquier manera que pasarla por supuesto, acompañado. Por supuesto. Que y no. nosotros también los acompañamos en esa etapa. Entonces decimos, bueno, estás en tu casa porque decidiste quedarte en tu casa rodeada sí. de tus seres queridos. Bueno, a ver, ¿qué necesitas? Y sí. necesito una cama ortopédica, necesito un portazueros necesito sí. un andador para ir a, para, para trasladarme de, de una habitación a la otra. Bueno, nos ponemos en contacto con el Rotary Club y hacemos ese puente para que tenga todo lo necesario para ese en esa transición, en ese paso de estado, sea lo más cómodo y lo más amoroso posible. Sí. Bueno, yo te agradezco eh, por los pacientes y por sus familiares, eh, toda la actividad que ustedes este, est realizan. Y, y bueno, eh, tenemos una sorpresa para después, así que si querés escuchar la radio, una, eh, una sorpresa para vos. Este, uh. Sí, si querés escuchar la radio, yo sé que por, no sé si estás escuchando, pero bueno. Eh, no porque sabes, que, sabes claro. que por experiencia duplicaría y haría... Sí, sí. Acoplaría, pero un, haría bueno, un ruido tremendo porque se, se, se haría eco. Así que este, ojalá ni bien que corto, llegues a, a escucharlo. Ni bien cortas, eh, eh, eh, entra a Facebook. Y si, y si no corto, qué pasa? Entra, a la, entra a la página eh, www.mix-medio-magazine.com. -ma bueno. y ahí en, eh, cliqueás y vas a entrar a la a la, a la radio y le vas a escuchar eh, online. Y si no, ¿sí? no te desesperes, que ya te lo vamos a mandar por Facebook, ¿sí? sí o sí. sea que te lo vamos bueno, a Bueno, voy a etiquetar. hacer todo lo posible para <risas> ni bien corto con ustedes, hacer rápido para ingresar. Sandra, sí. te mandamos un abrazo grande sí. y apoderamos todo lo que haces. Eh, esa es la tarea sí. nuestra de hoy, apoderar a todas las personas que aman. Este y bueno, en eso queremos apoderar a vos y a tu equipo. Y, gracias. Sí, bueno, y quería gracias. agregar una cosita más, que sí. si pueden eh, comunicarse con ustedes, tengo acá los teléfonos, que es 2255-570714. Si no, por Facebook llegaremos a tiempo, o si no, por mail, llegaremos a tiempo bg@gmail.com Y después tienen página, ¿no es cierto? Llegaremos a sí. tiempo.com.ar. Exactamente. Bueno, gracias, Sandrina. Muchas preguntas, gracias. Un enorme abrazo para todos ustedes. Igualmente ¿ves? para ustedes. Para la audiencia, para vos, Daniel, y para Delia. Gracias. Y bueno, para todos los que hacen esta radio. Muchas, muchas gracias. Chao, un beso. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a un corte.